en lo que le sea posible. Miren, Hipólito Mejía es un clavito en el zapato de Luis Abinader y hace cosas que Luis parece que traga en seco para no disgustarlo, pero la verdad es que Hipólito es un provocador. Hipólito Mejía es un provocador. Porque si este señor está haciendo Interrogado por corrupción, Carlos Amarante Baré. ¿Qué busca Hipólito Mejía con recibir a este señor en el, en el momento en que este señor está siendo acusado? Eso envía un mensaje. Eso envía un mensaje muy peligroso incluso. Muy peligroso. Y ustedes saben que Hipólito siempre ha tenido el criterio de que los expresidentes no se pueden molestar y que esto... O sea, una persona sumamente... Qué pena que todavía Hipólito Mejía siga gravitando en este país. Porque la verdad es que, que su papel no es, nada, no, no es nada halagüeño. Y respecto a, a un prestante abogado, pero que es danilista, eh, Rodríguez Huerta, Olivo Rodríguez Huerta, que fue embajador en España cuando Danilo, y es abiertamente un anilita. Él dice que Díaz Morfa tiene razón. Y es un constitucional y un gran abogado, déjeme decirle. Y le contesta a otro gran abogado, Pancho Álvarez. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer, hermano. Oh. El presidente Luis le está pasando una situación difícil porque tiene en esos mandos militares el 80% de los militares que estuvieron ahí con Danilo Medina o sea que respondían a Danilo Medina sí, sí. y del otro lado entonces, tiene el otro equipo de, Danilo, de, de Hipólito Mejía. Hipólito, sí está entre dos fuegos, eso le sí. da lo que tú dices entonces es, un, es difícil él tiene que romper a a. A mochar cabeza, tú, ese mismo juez de la Fuerza de Armada él no puede confiar en ese hombre ¿entiendes? Bueno. porque si está pichando los juego no puede confiar en ese hombre eso está raro y yo le voy a decir lo siguiente a propósito de eso que usted dice ese sabotaje que hubo en el aeropuerto no hay forma no hay forma de que eso no se haga con la complicidad de alta figura en el aeropuerto eso no hay forma eso no hay forma claro. Claro. Gracias hermano, gracias eso, eso, es, eh. sí. eso es así Entonces, miren, aquí se está jugando una pelota caliente Eso decía aeropuerto Eso no se puede quedar así Hoy tú sabes lo que es que En el momento que van a aterrizar unos aviones Se le vaya la... No, pero es una cosa Eso, eso no tiene precedente en este país Eso le dice a ustedes Lo peligroso en que está la situación en este país eso no pueden venir y que con porque Luis Abinader tal como él decía muy certeramente está entre dos fuegos pero Luis no ha querido o yo no sé si será una táctica o qué pero está entre fuego de, de esos danilistas que tienen un poder grandioso ahí en las fuerzas armadas y la policía y entre este, de esos grupos de Hipólito Mejía que ustedes ven cómo se maneja este señor y el hecho de que Díaz Morfa plantea que los militares hay que juzgarlo cuando ya eso hace tiempo que eso se había abolido, eso es muy sospechoso, pues está complaciendo a Hipólito Mejía, parece que, porque oigan, le voy a decir esto, por eso es peligroso que un partido, y más en un país como este débil, de instituciones débiles, dure mucho tiempo en el poder, porque que crea una estructura, que también desmontar eso no es fácil, en dos días, el PLD duró 16 años consecutivos gobernando este país, más cuatro que había gobernado, 16 años, y montó toda una estructura en, lo, en, en el aspecto judicial, en el, en el aspecto de las Fuerzas Armadas, de la policía, en, en lo que tiene que ver los poderes del Estado, y eso no es fácil. Entonces, ¿qué resulta? En la administración pública... Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes más. Bien, un placer. Eso no, eso no se había visto, no se había visto nunca eso. Un presidente de baile, el ministro de la fuerza Armada a una gente particular que más sea de este Omar. Nunca así, había visto eso. Así mismo es. Estoy de acuerdo contigo. Nunca se había visto eso. Yo no sé cómo Luis. No, nunca eso, nunca eso, eso es verdad. Eh, eh, eh, cayó en una trampa y en un infantilismo el presidente Abinader. Un ministro de la fuerza, además, tiene que ser una gente de tu confianza. O lo más aproximado a tu confianza, porque es que ese hombre está raro. Es que ese hombre está raro. Todavía se dice que Adam Cáceres no ha querido darle de baja. Un hombre que está preso en Najayo. Y con una acusación, y con, y con un año de prisión impuesta. Y este señor no ha querido... O sea, que eso, eso, eso está raro. Eso está raro, raro, raro, raro. Buenas tardes. Buenas, ¿Sí? Buena, Omar. ¿Cómo sí? Bien, gracias, un placer. Omar, yo lo que he visto es que este gobierno va cada día de mal en peor. Este gobierno, la gente no va a durar, yo creo, ni los cuatro años. Lo van a sacar de ahí. Ese hombre está trabajando de mal No saben gobernar y tú lo no sabes que es verdad. Bueno, esa es tu apreciación. Gracias, hermano. Eh, deben tener un ojo abierto. Eh, porque debo decirle que hoy Leónel Fernández es una especie de aliado porque le conviene pero cuando leonel Fernández eh, por pues razones hasta de ventaja de él, comienza a hacer oposición y ese danilismo con todo su cuarto y que se mete una crisis económica aquí y todos esos militares y todos esos eh, sectores dentro del mismo gobierno conspirando <ríe> miren yo no quiero ver esa situación porque en definitiva sería el país que perdería. No sería ni siquiera el partido ni el gobierno, sino el país. Y yo ayer le tenía un artículo que por... Le iba a analizar un artículo del periodista Pablo Maquini que comienza con unos versos de Jorge Luis Borges una leyenda como escritor y poeta latinoamericano, hispanoamericano, él hace una comparación con los imperios, y decía que aquí cuestiones clave, en la República Dominicana, si no intervienen los Estados Unidos, no se logra, o sea, este es un país, mira, la reelección quien la impidió, independientemente a que el pueblo se movilizó, a que Danilo estaba dispuesto a jugársela. Danilo estaba dispuesto a que este país cogiera fuego con tal de quedarse en el poder. Danilo estaba que estaba convencido y obsesionado con quedarse en el poder. ¿Usted sabe qué desmontó la reelección de Danilo? La llamada de secretario de Estado, Mike Pompeo, porque los americanos no querían que el PLD, por lo que eso pudiera significar. Y entonces, ya ustedes saben, Buena, doctor. Buena. Buena. Caramba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué... Buena, doctor. Bueno, él me está llamando, pero entonces no, no se escucha nada. Entonces, eh, le decía, le decía que en la closa clave aquí tienen que este venir los gringos. Yo incluso saqué la siguiente conclusión, aquí hay casos de seguridad dominicana de, de delincuentes que tendrán que intervenir los Estados Unidos porque esta policía no es capaz. Por ejemplo, todos esos puntos de droga y como me dijo un amigo mío que vio por ahí en un punto de droga AK-47, los tigres en enchalecados, parece que van a tener que venir el FBI de Estados Unidos porque aquí aquí Ellos no garantizan eso no. Y cuando aquí han agarrado Un gran narco es porque los Estados Unidos lo agarran La policía dominicana Y las eh, eh, autoridades dominicanas Nunca lo han podido agarrar Tienen que intervenir los Estados Miren cuando Quirino fue a los Estados Unidos Cuando agarraron a Quirino Cuando Figueroa Agosto fue a los Estados Unidos A Figueroa